Hola, ¿qué tal? Soy Don Lu, En el vídeo de hoy te voy a enseñar a decorar esta lata de galletas. La tenía abandonada en el colegio y dije: Voy a hacer algo con ella. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades. Y si quieres saber qué he hecho con esta lata, quédate conmigo. ¡Empezamos! Para empezar voy a limpiar bien la lata utilizando algodón y alcohol. La lata ya la he limpiado previamente, pero siempre quedan restos de grasa o cualquier suciedad. Todos los materiales que voy a usar en este vídeo los dejo abajo en la descripción, con un descuento por si queréis echarle un vistazo y aprovecharlo. Como dice el del anuncio, el algodón nunca engaña. ¡Mirad qué sucio! A continuación, voy a preparar la superficie para que la pintura agarre bien utilizando este gesso de decorar. pero puedes utilizar cualquier imprimación que tengas por casa. Lo voy a aplicar a toquecitos con este pincel de esponja. Si tienes pintura latiza, puede ahorrarte este paso, porque ya sabes que la pintura latiza, como te he dicho muchas veces, no necesita ningún tipo de imprimación. Mientras que termino de pintar la lata, te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme, sobre todo por Instagram, porque te pido consejo, como es el caso de este trabajo, en el que me habéis ayudado entre todos a decidir el resultado final. Una vez que has secado completamente la lata, voy a pintarla utilizando este color que fue el que votasteis en Instagram. Es un agua marina. Estoy utilizando la gama más de Decoart, que es una pintura que tiene un acabado con un montón de brillo. Pero puedes utilizar la pintura que tengas por casa. Acrílica, a la tiza o cualquiera. Esta pintura como estáis viendo cubre un montón. Y con una capa voy a tener bastante, pero le voy a dar dos para que el resultado sea aún mejor. La parte central de la tapadera no la voy a pintar porque encima irá la servilleta. voy a pintar la parte de abajo. Ahora con ayuda de un compás y una regla voy a recortar un círculo en cartulina blanca que lo voy a colocar encima de la tapadera. He tomado las medidas, abro el compás y ahora trazo el círculo. El tamaño va a depender de tu lata, así que no te puedo dar medidas porque es mi lata, la tuya supongo que será diferente. Una vez que lo he dibujado, lo voy a recortar. Ahora voy a aplicar este pegamento para decoupage en todo el círculo. Voy a poner una cantidad generosa y lo voy a extender muy bien. Tenéis que cubrir todo el círculo porque si no luego la servilleta no se va a pegar. Una vez hecho esto, hay que dejarlo secar completamente. También voy a hacer lo mismo con tres tiras de cartulina que miden 3 centímetros de ancho. Ya se ha secado el círculo y ahora voy a hacer el decoupage con esta servilleta que habéis elegido en Instagram. Es la del loro. Estaba ahí entre esta y la de la selva. Al final creo que esta puede quedar muy bien. Voy a cortar un cuarto de servilleta porque con eso tengo bastante. Siempre que hacemos decoupage hay que quitarle a la servilleta las capas blancas que no nos sirven y quedarnos solo con la del dibujo. Voy a utilizar la técnica de la plancha que ya sabéis que a mí me encanta y es muy fácil. Ponemos debajo del todo el círculo de papel, encima la servilleta, encima colocamos un papel de horno y después le pasamos la plancha. Y así hacemos que el pegamento se derrita y la servilleta se quede perfectamente pegada. Lo estoy haciendo en tiempo real para que veáis que no se tarda nada. 30 segundos así y ya. Tenéis que incidir muy bien sobre todo por los bordes y por la esquina si hay algo cuadrado por ejemplo. Para que se quede bien pegada. Y en unos segundos el resultado es perfecto. Sin una arruga. Mirad, ha quedado perfecta. Ahora voy a recortar lo que sobra. Y aquí tenemos el círculo que voy a colocar en la tapadera. Voy a hacer exactamente lo mismo con las tiras. Esta vez lo voy a hacer al revés, boca abajo. Pero funciona de la misma forma. Servilleta, papel con pegamento y papel de horno. Con lo que sobra de las tiras puedo hacerlo de dos formas, o bien las recorta o bien las pega hacia atrás ahora voy a pegar con silicona fría la servilleta encima de la tapadera ya sabéis que la silicona fría es perfecta para pegar piezas que podamos mover en el momento si utilizamos la caliente eso es imposible la voy a poner derecha y una vez que ya esté en su posición ideal Voy a presionar con un trapo. Con un rotulador dorado voy a pintar el borde inferior de la lata. Con mucha paciencia y poco a poco, la verdad es que este detalle le da un toque muy bonito. Voy a hacer lo mismo con la tapadera, pintando el borde con el rotulador dorado. El interior está un poco estropeado, así que voy a forrarlo con goma eva. He cortado un círculo y una tira y la voy a pegar con eh, silicona fría. Si no quieres forrarla con goma eva, puedes utilizar fieltro o incluso algún papel decorado o también puedes pintarla si te gusta. importante presionar por todos los sitios para que se pegue la goma EVA. He formado esta tira larga con las tres que he hecho anteriormente. La he pegado y me ha quedado esta tira. La voy a pegar aquí. Voy a colocar pequeños trozos de cinta de doble cara y también silicona fría y así evitamos que la tira de papel se despegue. Y con mucha paciencia voy a ir pegando la tira de papel. iba si quedando en nuestra lata. Ahora para proteger la servilleta voy a barnizarla, utilizando este barniz con acabado satinado de DECOAR. Voy a aplicarlo con un pincel y lo dejaré secar. También voy a aplicarlo por la zona donde he puesto el rotulador dorado. El resto de la lata no necesita barniz porque esta pintura eh, no necesita, pero si ha utilizado, por ejemplo, a acrílica o a la tiza, sí debería de darle el barniz por toda la lata. Y así quedaría terminada la lata, pero yo quiero darle un toque más profesional en la tapadera. Le voy a hacer un efecto cristal utilizando resina. Yo como siempre utilizo la de la marca Resin Pro, que tiene dos componentes y es transparente. Abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace y un descuento por si quieres comprarla. Antes de echar la resina tengo que comprobar si la lata está a nivel, utilizando esta herramienta. Como veo que está a nivel, pues la voy a dejar así. Ahora toca remover la resina durante 3 minutos, por eso siempre me pongo el móvil para que se integren los dos componentes. Y ahora toca verter la resina encima de la tapa. No os paséis porque si no se puede desbordar. Mi lata tiene una hendidura, como veis, en el borde y eso me va a ayudar a que la resina no se pase. Con el palito voy a extenderla por el contorno y ya solo queda quitarle las burbujas para dejarla reposar durante 24 horas. Para quitar las burbujas voy a utilizar este soplete, pero si no tienes puedes utilizar un simple mechero. Después de un día aquí está el resultado, como veis es un auténtico cristal porque se reflejan las bombillas. La verdad es que siempre que hago algo con resina el resultado es espectacular. Si te dedicas a vender tus manualidades, al utilizar resina le da un toque súper profesional. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este tutorial nuevo. Llevo bastante tiempo sin grabar nada porque no estoy bien de ánimo, pero creo que ya va siendo hora de subir cositas nuevas. No olvidéis dejarme vuestro dedito arriba, compartir este vídeo con todos vuestros amigos y un comentario diciéndome qué os ha parecido esta idea. Eso me anima muchísimo y es la mayor recompensa para mi trabajo. Ahora en pantalla os voy a dejar otras ideas por si le queréis echar un vistazo. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!